Hola a todos, bienvenidos un día más aquí al canal y en este caso vamos con algo relativo a Stadia, ya sabéis que Stadia es la plataforma de Google que, que aglutina juegos, una especie de videoconsola online y en este caso eh vamos a empezar un nuevo proyecto que se llama o hemos llamado Triple Amenaza en Stadia en el cual vamos a poner eh, cara a cara a dos personalidades dentro de, de la plataforma Stadia bien sean creadores de contenido, bien sean jugadores, etcétera, que puedan desde sus distintas perspectivas darnos eh, sus visiones sobre lo que es la plataforma, sobre lo que significa para ellos y bueno, pues cómo se ven dentro del mundo de Stadia y las posibilidades que tiene de futuro. Ya os digo, a lo largo de distintas entrevistas que haremos mediante vídeo, vamos a a, a, bueno, a conocer a esta gente, a conocer su visión y a ver cómo podemos eh, llegar a más gente a través de la plataforma de Estadia y cómo esa plataforma puede dar valor añadido a todas las personas que participen de ella. Así que nada, en breve empezaréis a ver contenido en esta triple amenaza, que lo hemos llamado así un poco del 3x3 del NBA, en el cual un buen equipo eh, hace unos buenos resultados empezaréis a ver contenido, empezaréis a ver visiones distintas, siempre sin guión, sin edición, tal cual y a ser posible incluso a veces hasta en directo, así que nada os esperamos dentro de poco con este nuevo contenido que seguro que os va a gustar un saludo, chao